De todas las agrupaciones de Semana Santa, a mí las que más me gustan son las de Granaderos. Los Granaderos son agrupaciones de Semana Santa, pero no llevan detrás de sus tercios ningún santo ni santa. Sus bandas de música no tocan marchas sacras sino cartageneras, y su presencia en los Evangelios es evidente que no existe. Para entender a los granaderos hay que entender que en la Semana Santa de Cartagena no solo se predica la doctrina eclesiástica, sino una muy particular forma de entender la vida que se contiene en ese quinto y no escrito evangelio según Cartagena, del que son principales representantes los tercios de granaderos y de judíos. Esas fuerzas armadas del cielo que jamás han hecho daño a nadie y que no han dado lugar a más ataques, ...que los de felicidad. Esto es algo que debiera entender la jerarquía eclesiástica. La Semana Santa de Cartagena no es una creación exclusivamente religiosa... ...sino también cultural y popular. Aquí, entiéndanlo... ...se cantan con devoción salves a la Virgen, sí... ...pero se ovaciona con furia el piquete de la infantería de Marina. De todas las músicas que suenan es nuestra Semana Santa... Solo son genuinamente cartageneras las marchas de granaderos y judíos. Las demás pueden ustedes oírlas en cualquier otro lugar de España. Por eso yo, si me he de, de declarar devoto o partidario de alguna agrupación, lo hago por las de granaderos, porque representan el alma de mi ciudad, el sonido de mi ciudad y la religión laica de mi ciudad. Esa que hace que los cartageneros y cartageneras aprendan desde pequeños el rito del orden y la disciplina. Esa extraña liturgia que hace que cualquier cosa hecha por cartageneros resulte diferente. Cartagena, créanme, tiene una religión propia. Compatible con todas, sí, pero también diferente, única y exclusiva. Es la religión que hace que en Cartagena hagamos juntos las cosas importantes. La que hace que sepamos que es importante caminar coordinados y con el mismo paso. La que desde hace siglos nos ha hecho cerrar filas contra la adversidad. Es esa religión que hace nuestra ciudad lleve aquí 2300 años aguantando. Al menos desde tres siglos antes de Cristo. Se dice pronto. Yo debo decirlo, soy devoto de esa doctrina que, aunque ellos mismos no lo sepan, predican todos los años los granaderos y los judíos de Cartagena. Las mejores tropas del mundo.